Cómo iba eh, al precandidato a intendente otra vez de San Martín. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por eh, haber accedido. Dije que tenía muchas ganas. Sí. Que no es lo mismo que ser precandidato. ¡Apa! ¡Epa! Mirá que bomba nos tira. ¿No, no significa que pero, se va <coughs> a lanzar o sí? La verdad que tengo muchas ganas. Este, Pero además de las ganas propias de cada uno, hace falta que no sean solamente ganas uh -huh. de uno. Estamos trabajando esa posibilidad con varios vecinos del departamento. Uh -huh. este, estamos ahí. A nosotros nos habían dicho, y tiene mucho sentido, que si se lanzaba o no se lanzaba iba a depender de qué pasara con el peronismo a nivel provincial, de quiénes eran los candidatos, de si había un apaso. Por eso digo que tiene algo de, de asidero. Empecemos por algo breve y qué pasó hoy. ¿Qué piensa del lanzamiento de la fórmula París y Lardo? ¿Qué ve ahí? Este, me enteré como la gran mayoría... La verdad que yo respeto la decisión de cada uno, tengo un cariño particular por cada uno. Este, y eso, pero me parece bueno que hayan actores... Que, que estén dispuestos. Que estén dispuestos. En un mm. momento complicado para el peronismo mendocino, está bueno. ¿No, ¿No es una fórmula óptima para el PJ? No, no no digo eso. No, no digo le pregunto, eso. le pregunto. Este, me digo que ha salido... Sin, sin saberse mucho, entonces por ahí las cosas así no son tan buenas. Jorge, ¿y a quién hubiese puesto usted? ¿A ¿Qué, qué fórmula le gustaría no, le hubiese gustado? Hablemos de un potencial. Yo insistí mucho para que fuera Emil Félix. Uh -huh. o sea, lo hablé mucho con él, nos conocemos hace mucho tiempo, y creo que sintetizaba de alguna manera otra expresión del terrorismo de Mendoza, pero bueno, sabido es que su salud lo condiciona de alguna manera y bueno, finalmente, por lo menos a mí me dijo que no. Pero hay no. quienes dicen que seguro, bueno, todos vimos la situación de salud de Demir Félix, de hecho la, nosotros hicimos la cobertura correspondiente, pero hay muchos que decían, aún así, él quizás puede tener la fortaleza como para llevar adelante la campaña. ¿Pensás que realmente es por un tema de salud o en realidad han primado otras cosas? no. Cuento una incidencia. <ríe> Emil me dijo, mira, trabajé toda la vida en política para llegar a este momento, uh -huh. a ser candidato a gobernador de Mendoza. Pero no tenía yo en mente lo que me pasó. Y lo que le pasó es complicado y, de hecho, yo mi opinión como amigo, le digo, primero es eso, tu salud, tu vida, tu familia, y después lo otro, bueno, uh -huh. tendrá otra oportunidad o no, pero... La verdad que la pasó mal. Uh -huh. ¿Y Roberto Reino no hubiese sido un buen candidato de ese sí, espacio, digamos, sí, más de bueno, PJ tradicional? Sí, sí, tal cual. Roberto también. ¿Y por qué crees que no se da eso? No sé si no se va a dar. Hasta ahora no ha dicho públicamente que no. Uh -huh. Este, es que hasta ahora no ha dicho nada De hecho acceder claro. a, a Roberto Rí Es dificilísimo es De hecho hasta ahora lo, lo ¿Vemos máximo que eso? tenemos el peronismo es lo que pasó recién hoy a cuatro días de la sí. presentación Claro, de, pero, de, pero de, Vemos criatura. esos movimientos y nos llegan eh, Información sí. de que hubo reuniones Y demás, pero no tenemos la certeza No podemos hablar con él como para poder saber Si eso puede llegar a tomar forma o no Y sabe que eso, eso complica O es lo que yo creo Este... Creo que a mí me entusiasman candidatos a ser gobernador Que tengan ilusión, sueño, ganas Que se les note que tienen ganas uh -huh. Que se entusiasmen en ellos para contagiar al resto uh -huh. Si pero no, no es muy complicado bien, pero... y en ese sentido No, así como están las se... cosas, no, no, obviamente que no solamente yo O sea, todos se dan cuenta ¿Quién encarna me mejor es... hoy esa vocación, esas ganas? Eh, le pongo nombres eh, Parisi y Lardo, Rigi o De Marchi? De Marchi viene con esto hace tiempo, yo veo uh -huh. un actor de la política de Mendoza entusiasmado, soñando, uh -huh. pensando en el futuro de Mendoza, y eso contagia, uh -huh. eso contagia. Uh -huh. ¿Lo representa lo... mejor? ¿Eh? ¿Lo representa mejor a usted? ¿Se siente mejor representar. No, no, yo soy peronista, uh -huh. y, soy bueno, hincha, y soy hincha de boca, uh -huh. este, y esas cosas se no van, van a cambiar no. nunca, ¿no? Lo que también es cierto es que cuando me tocó ser intendente... ...yo gobernaba el presidente del Consejo Deliberante de San Martín... ...era José Álvarez, que era el único concejal demócrata. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. tipo, y si yo me moría, me pasaba algo, asumía la intendencia a un demócrata... ...que la gente no había votado. Uh -huh. Pero yo sí interpreto, porque lo sigo pensando... ...que Mendoza está complicado, San Martín está complicado... ...el país está complicado. Entonces, hace falta que de una buena vez quienes amamos la política, dejemos de verdad seguir abriendo grietas, tirándonos piedras, acusando al otro, descalificando al otro, porque mientras la, la política discute este tipo de cosas que no le interesa a nadie, hay mucha gente, y cada vez más, que cae en lugares tremendos. Ahora, pero por eso Pablo le pregunta eso, es, no hay que alimentar la grieta, entonces a un peronista como Jorge Omar Jiménez, ¿tranquilamente lo puede interpelar y lo puede representar Omar de Marquis, sí o no? Por supuesto que sí. O sea, yo, yo he sido intendente con Cobos, con Cornejo, sí. con Jaque y con Pérez. Pero una cosa, Jorge, es haber sido intendente y, y, y obviamente las fórmulas y en las elecciones no... O en con el Cornejo Armado. me costó mucho más, también lo aclaro. Con Cobos no. Uh -huh. Con Cornejo me costó mucho más. Pero digo, una cosa es, a ver, que, que eso haya significado una cuestión de las elecciones y otra cosa es ir en el armado de un frente como puede llegar a ser la unión es que, mendocina. Es que eso, digo, hay, aparece algo nuevo en Mendoza, que es justamente esto. Uh -huh. Uh -huh. Y yo no lo voy a negar, uh -huh. porque lo escucho... ...en mi calle, en mi departamento... ...yo me junto claro. con gente constantemente en mi, en mi lugar. Claro, para ser un poco más concreta... ...si te definieras como candidato... ...precandidato intendente de San Martín... ...sería dentro de la Unión Mendocina. No descarto esa posibilidad. Uh -huh. ¿Están estaba hablando con Omar? Sí, he estado hablando mucho tiempo... ...y no solamente por un tema electoral... ...nos sí. conocemos de cuando éramos intendentes... ...de ahí hablamos, nos, nos respetamos... ...soñamos con lo mismo. Uh -huh. Yo sueño con que San Martín esté mejor... ...todos los días... Uh -huh. Y si yo he tomado la decisión, estoy por tomar la decisión de jugar nuevamente, es porque veo que San Martín no está como yo me imagino que podría estar. Jorge, ¿y crees que esto que estás diciendo, este candidato eh, entusiasma, este candidato conquista, este candidato hace que otros tengamos ganas de, de meternos o de volver a meternos? ¿Crees que esto que te pasa a vos le puede pasar a otros precandidatos del, del PJ? No digo, tengo dudas de esto. ¿Sí? Sí, porque... Lo que acabo de decir, yo hablo, si bien es cierto que dejé de ser intendente y me corrí absolutamente, este, sí, todo el tiempo he estado hablando y vinculado con amigos, factores de la política. Sí. Y esto es algo que se sabe. Uh -huh. Por ahí es un pecado que yo lo diga, y seguramente muchos se van a enojar con eso. No, es pero, todo el mundo, que lo digas. pero todo el mundo sabe que, que es así. Claro. Entonces lo que yo de alguna manera intento es, este, no mentirme yo, Totalmente. mintiéndole a los vecinos. Eh... ¿Y con eh, quienes arman en el peronismo habla? Así como dice que sí habla con eh, de Marqui, ¿Con quienes arman en el sí, peronismo sí, está hablado. hablando sí, esta sí. semana? Sí, esta semana he hablado porque, ¿Y? bueno, justamente ayer se dio una una entrevista casual en este, un programa de radio y dije lo que dije y se armó todo un toletole -tole y ahora... ¿Lo es? llamaron ahí inmediatamente después ¿Y pasa de la siempre eso, y sí. ¿viste? No, no importa hasta que de pronto... <ríe> sí, claro. hasta, hasta que o sea, sintió sí, que claro. para un sector del PJ usted no importaba durante un momento. Este, lamentablemente sí, en San Martín hay muchos candidatos de, de, de, del peronismo, hay como sí. siete, ocho cada sí. día. ¿Tantos aparece. como siete, ocho? Sí, sí, aparece todo lo de uno nuevo. Entonces, eso perjudica, daña y está bien participar. Yo no estoy en contra de eso. Uh -huh. Pero también hay que poner un orden en, a las cosas, ¿no? Digo, si, si la ley que se ha votado, si los, las reglas te dice que son dos. Porque quien se lanza a una precandidatura con alguien hablas más arriba. Uh -huh. O sea, no, yo Sí, claro. esas son las reglas. Uh -huh. Entonces, sí. si Entonces está diciendo es... que hay una parte del PJ, yo entiendo que es la cúpula del yo PJ, que, que está es... habilitando demasiadas opciones. Claro, eso ha sido que no está ordenando una eso. constante y por eso estamos como estamos. Pero lo ve así, hay alguien en el PJ que no está ordenando bien la salida no, todos no, los días de un candidato nuevo. Eso desordena, eso... Eh, no se puede así. Sí, que es un fenómeno, un poco vos lo planteabas sí. al principio, ¿no? En sí, la editorial. Sí, claro. Es un fenómeno que se ha dado también en otros, en otros departamentos, sí, incluso el, con otros partidos políticos. Pero claro. pongámosle nombre a esos que no ordenan. ¿Quiénes son? En la cúpula del partido no, no, Flor no. de Stefani? Lo, lo saben, yo no, no soy Bucho, pero uh -huh. lo saben todos. Sí. Ahora, habiendo siete, ocho candidatos, ninguno para usted. Eh, de, es el nombre ideal. Los quiero a todos porque los conozco a todos y trabajaron conmigo la mayoría. Sí, ¿sí? Uh -huh. este, Ninguno lo ve con uña para allá. No, no se trata de que uh -huh. te digo los conozco, los respeto, los quiero a la mayoría, pero hay que digo yo no quiero participar o que mi partido participe. Yo quiero recuperar San Martín, uh -huh. un departamento que gobernamos mucho tiempo y que se hicieron muchísimas cosas este, estructurales. ...y algunas han sido dejado de lado sin sentido... Este, ...y queremos recuperar el departamento... ...y si no nos ordenamos, si no se ordena esto, no hay forma... ...vamos pero a participar ahí... y la verdad que a mí no me interesa participar... ...por el hecho de participar simplemente. Claro, pero ahí también desde el sector de, del kirchnerismo... ...más referenciado con, con Anabel, puede llegar a decir... ...bueno, pero los he convocado para que nos organicemos durante todo este tiempo... Incluso les hemos ofrecido un montón de cosas sí, y no lo y no logramos ordenarnos. Y entonces, ¿a qué, ¿a qué atribuye que no haya, que no se haya dado esta unidad? Porque lo que dice Agustina, en parte también viene sucediendo, y, o por lo menos lo vienen contando. Ustedes sabrán desde adentro si todo lo que cuentan es realmente lo que sucede. Pero da la sensación de que han, por lo menos en este en este último tramo tratado de provocar una unidad o una fórmula de unidad o, o una lista de unidad y no, no da, no sucede. No sucede. ¿Pero a qué lo atribuye? A muchas cosas y a muchos actores. Uh -huh. este, si estamos así de mal no es por casualidad. Todos contribuimos a que estemos así como estamos hoy. Pero yo miro para adelante, ¿verdad? Y me parece que Mendoza necesita que se haga un equilibrio en lo político porque es lo que no existe hoy. Equilibrio. Mendoza no es formosa. Mendoza no es Jorge. la Rioja. Siempre fuimos distintos por el equilibrio político que tenía Mendoza... Uh -huh. ...y que hoy no se ve y todo el mundo sabe esto. Todo Pero el mundo sabe. Eso esto, suena no es bueno. mucho a argumentos que ha planteado acá mismo Omar de Mar. Bueno, tendremos esa coincidencia. Uh -huh. Yo también lo, lo veo así. Uh -huh. ¿Cree que tiene chances de ganar la provincia el peronismo? A ver, nunca hay que subestimar al peronismo, ¿no? Este, está complicado... La provincia, como el país gobernado, digo, complica todo. Pero yo soy peronista y tengo, estoy entusiasmado. Y... Pero, pero esta fórmula de Parisi y Lardo, ¿ves al bueno, militante es, es reciente, ha salido... Está bien, pero uno puede pensar en la territorialidad, puede pensar en muchas cuestiones para la generación de una fórmula y uno también puede pensar que esos condimentos en esta fórmula no están. La pregunta es... ¿Ves al militante del PJ militando esta fórmula? Porque ¿Por no? hay muchos que nos dicen, en off, que en realidad están dispuestos a militar a la Unión Mendocina, más que al partido justicialista. Están habiendo movimientos en el país y si vamos al resultado de otras provincias, esto ha sucedido. Uh -huh. ¿sí? este, y esto viene sucediendo nada más que se, se, se visibiliza cuando está el acto de la elección. Pero esto es algo que pasa y mi opinión es que la política, y me incluyo, este, y muchos medios, digo, no están leyendo lo que pasa en la sociedad. De eh, verdad que están muy complicadas las cosas, de la verdad que es un esfuerzo por dejar de pelearnos entre nosotros para ver cómo le echamos una mano a ese que no tiene laburo o a ese pibe que no puede estudiar. Porque si no, ¿para qué sirve el claro. cargo? Es que parece que todos la tienen clara, pero después cuando tienen que juntarse a negociar, no, no mirá, termina cuajando ¿sabes? cuando vos empezás agrediendo al otro, no hay forma de que, de que negocie, de que te acuerdes. Uh, o sea, y... Lo primero es bajar el nivel de agresión uh -huh. claro. ¿Eso no, hacia adentro del peronismo? O... Hacia adentro de todos los partidos Bueno, hablo del mío uh -huh. este... Y pasa a nivel país también Digo, o sea, basta de agresión La gente de verdad que necesita porque estamos muy mal Ahora, metámonos un segundo en la agresión Recién hablábamos de eh, que su candidato predilecto Hubiera sido eh, Emir Félix y es el candidato de tantos otros peronistas que han venido a sentarse acá o a los que les preguntamos en casi cualquier lado. Todos el mismo, querían la Félix. Misma Félix. Este Félix. Sí. La misma Flor de La misma Nabel Fernández Agasti. Sí. Ahora, lo que dicen en el sector de Félix es, nosotros eh, venimos sintiendo y viviendo un destrato total del otro polo que tiene el peronismo mendocino. Ganaron, pero en vez de conducirnos, nos mandaron a la casa. ¿Ve bueno, eh, te... algo de eso? Hay un poco de todo. No, no, pero de eso en particular... No, porque si no, lo otro también hubiese sido que también es cierto es construir una alternativa y participar de las PASO con una estructura provincial, que también es cierto. Está bien, pero no son dos discusiones hizo. distintas. Y no se hizo. Pero Entonces, son discusiones distintas. A ver, este, si hemos llegado a esta instancia, es, uh -huh. todos somos responsables, uh -huh. no uno más que otro. Uh -huh. Los que tenemos que hacernos cargo es de que llegamos hasta acá y estamos, así estamos. Sí. Y lo que no hay que dejar de hacer es de verdad plantearnos la posibilidad de gobernar Mendoza más allá de Cornejo. ¿Cómo imagina una Mendoza gobernada cuatro años por Cornejo, que es el escenario más probable de todos? Mira, yo fui intendente con Cornejo claro, gober su gobernador. Sí. Y Cornejo yo, y lo he dicho muchas veces, lo quería en mi equipo operando la política. ¿Sí? Ahora, no gobernador, porque yo en San Martín no fue muy mal con Cornejo gobernador. Porque le dedica mucho tiempo a la operación política, que no lo puede hacer cualquiera, y te repito, yo lo dije públicamente más de una vez, así como reconozco en Demarchi a alguien que está intentando algunas cosas hoy. Como gobernador creo que le dedica a él mucho tiempo este, a toda la rosca, esto que de verdad no lo, no lo hace cualquiera tampoco, pero... Pero bueno, es candidato a gobernador nuevamente y yo obviamente que lo respeto. Extrañan un poco a Juan Carlos Chueco Masón que era un operador, peronismo? un armador del peronismo. Sí, absolutamente. ¿Quién podría hoy? encarnar esa figura hoy? y Son tiempos distintos, uh -huh. cuestiones todas distintas. Pero bueno, Juan Carlos nos ayudó hoy mucho a todos. No solamente a los peronistas, porque yo he visto hacer antesala en el despacho de Mazón a gobernadores que no eran peronistas y gestionaba igual y cuando había un gobernador en Mendoza que no era peronista también lo ayudaba Ajá. entonces ese tipo de, de grandeza es lo que hoy extrañamos y que no existe en la política no existe este, y nadie tiene que ser hecho como son que sigue pero bueno, esos valores Ajá. ese respeto hacia el otro aunque no piense Ajá. igual Ajá. eso es, es lo que la gente extraña claro. porque de verdad que, te repito la gente está cansada de la pelea de boca con el de River, el peronista y el radical, mientras no tiene trabajo, no tiene casa, mi, mi hijo crece, se pone de novio, arma su familia y duerme en la piecita del fondo. De verdad que meterse en las la casas de las familias, en los barrios, viven tres, cuatro familias en una casa chiquitita. Y eso trae un montón de consecuencias que después son noticias en los diarios. Ahora, es que difícil volver, eh, los que son de los departamentos más chicos, los intendentes siempre cuentan que es mucho más difícil contener la situación social en un departamento con gente que sabe dónde vivís que te va a golpear la puerta de tu casa o Tal que cual. se queda durmiendo en la municipalidad. ¿Cómo se hace para tener un proyecto y volver, en tu caso, que, que, que quisieras volver a la municipalidad con un panorama económico tan tremendo a nivel nacional? Hay que ajustar y estirar los recursos. Hablo yo de que no hay construcción de vivienda porque genera empleo, porque le da respuesta a la dignidad de la familia que recién se, se, se, se conforma. Este, yo no me hubiese gastado en San Martín cerca de 200 millones de pesos en iluminar lo que ya está iluminado. Del cruz San Martín hasta, hasta el acceso está iluminado, de verdad, hay más luces, han prendido un escudo que lo hicimos con el empleado municipal y tiene un cartel de obra de 40 millones. Mirá, esa plata, comprar tierras, fincas que están en, en los distritos, eh, secas, abandonadas... Dale un terreno a la familia, un terreno, mis hijos hicieron la casa en un lote y tenían una pieza y un baño y después otra pieza, ¿por qué no? Si no, se puede, si no da para casas como las que hacían, se hacían antes, uh -huh. Este es una solución, genera movimiento, trabajo. La o sea, construcción vos, de vos... viviendas es eje central por lo menos que nos está planteando hoy. ¿Por ¿Hay qué números es trabajo? De, ¿Hay números de cuán menor es la construcción de viviendas de este gobierno según usted respecto a gobiernos anteriores? San Martín hoy no se construyen viviendas sociales. Creo que han entregado un barrio de 12 casas. Uh -huh. 12 casas. Pero eso de, se lo atribuís al, al IPB. No, no, no, no, no las creo gestión, que. O hay mirá, cuando estábamos nosotros, habían programas nacionales que no están en sí. otros lugares, que hay que ir a, a gestionar. Y vos me decís, ¿por qué Buenos Aires? Porque siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así. Entonces, si vos no vas a buscar recursos, no vienen a traértelo porque van muchos municipios, provincias, a buscar lo que allá hay. Uh -huh. Entonces, si vos no vas a buscar, y si vos no te enojas con el gobernador, con el presidente, o con los ministros, con quien esté, y viene otro que se enoja, que hace gestiones, que está, te golpea, está, está, está, está y cuando hay algo se lo van a ese, Pero obviamente. Usted, ¿Usted sostiene, por ejemplo, que los dos gobiernos peronistas últimos <coughs> hicieron muchas más viviendas en San Martín Mirá, que estos dos gobiernos nosotros radicales? Sí, nosotros podemos mostrar los barrios uh -huh. con cuántas casas, uh -huh. de verdad. ...de casa, barrio de 70 casas, 80... ...de 400 casas... Sí. ...de 256 casas... Este, ...que no vinieron a ofrecerle al Intendente Jiménez... Uh -huh. ...íbamos a Buenos Aires todo el tiempo... ...en San Martín hay programas de vivienda de todo Por eso, tipo... eso, se hicieron más casas que en estos Absolutamente. últimos ...absolutamente, hoy eso, eso no como que... ...eso no es mío, eso es de la provincia... Uh -huh. ...mirá, acá viven tus vecinos... ...acá tenés que darle trabajo a tus vecinos... ...y con la plata solamente municipal no vas a hacer una casa... Ahora, escuché mucha crítica de gente que dice, eh, Omar Jiménez ya, eh, ya estuvo 16 años en el departamento. ¿Qué más se puede ofrecer después de 16 años? Hay, mira, San Martín es cabeza de región. Así como San Rafael del Sur, San Martín. Entonces, hubiesen proyectos, hicimos proyectos, arrancamos proyectos, invertimos en proyectos que eran de desarrollo para toda la región. El PASIP, ese es uno, que hoy está exactamente igual este, que cuando yo me fui. Las empresas no van a venir a si no vas a buscarlas, si no le ofreces posibilidades, si no haces gestión con el gobierno de la provincia, si no haces gestiones con los organismos para tentar para que se instalen ahí. Hoy está, bueno, está parada transitoriamente la ruta para, eh, Palmira Agrero, está la multimodal de cargas. Palmira tiene un potencial enorme. De verdad, y no es invento mío Yo vi lo que ya venía de antes y le pusimos mucha energía Y lo otro es el tema del, del, de la formación de nuestros chicos Las universidades, carreras, carreras de verdad que te den para adelante la posibilidad de que, vivir mejor uh -huh. Entonces compramos un terreno, lo urbanizamos, lo dejamos en marcha Es un proyecto en marcha, no es un proyecto en un papel En marcha, en ejecución Hoy eso no está más ¿Qué es lo que hay enfrente? Un casino Mira, todos los días va a San Martín este, un camioncito eso de, de de los blindados claro. a traerse la plata de los sanmartinianos todos los días conozco gente que trabaja ahí y sé los números que todos los días le sacan a los vecinos de San Martín entonces estos son errores a mi entender este, que no pueden ser gratis pero no entiendo, ¿es un error de gestión que haya un casino en San Martín? yo creo que sí ¿no puede haber un casino? había un casino municipal mm. ...en el centro de San Martín... Uh -huh. ...como están dispersos en distintos lugares... ...hoy es un polo de... ...con un montón de cosas... Con, ...con los servicios que nosotros pusimos... ...para el campo universitario... Uh -huh. ...el agua, la cloaca, todos los servicios... Uh -huh. ...están enfrente... ...entonces, yo se lo planteé al intendente... ...a quien de verdad que respeto... ...porque lo respeto, antes... ...cuando éramos candidatos yo lo respetaba... ...ahora mucho más... ...algunas cosas las hemos juntado y las hemos cruzado... ...y se lo he planteado con respeto eso... Con respeto. Este, que esté un casino en Mar del Plata, que es un lugar turístico, está bien, pero a San Martín, ¿qué? Somos viñateros, chacareros, se planta uva, zanahoria. Este, no va la gente a hacer turismo a San Martín. No va. Entonces, y nuestros vecinos, con ese afán de tener un pesito más, muchas veces, porque de verdad uno se cruza, ve, ve gente. ...trabajadores que se gastan los poquitos que tienen ahí... ...porque lo tienen disponible... Bueno, ...le van a hacer está. una rotonda ahora al casino... ...le ponen ahora? micros al casino... Ahora ...y ahora casino. no se puede hacer nada... ...pero son los errores que hay que hacerse cargo... Uh -huh. ...no hay colectivos para que los chicos vengan del Ramblón... ...a estudiar... Uh -huh. ...y hay colectivos para que, que te lleven al casino... ...esto es de loco... Uh -huh. Ahora. No, es muy probable que Mario Abed, de acuerdo a lo que tenemos confirmado, vuelva como precandidato intendente en Junín. Es muy probable. Vos lo conoces mucho a sí, Mario, sí. han trabajado mucho codo a codo en todo el este de la provincia. La idea, por lo que nos cuentan, es poder, este, que, que, que el Mario, con toda la impronta y con el nivel de conocimiento que tienen sobre él en el Este, que apuntale un poco a todos los candidatos, sobre todo por algún problema que pueda haber, que sé yo. En Rivadavia, Rivadavia por, por ejemplo. ejemplo. ¿Está bien? Este, no puede llegar a significar un, eh, un problema para ustedes en un contexto en el que vaya Mario Bed y levante, qué sé yo, la mano de Rafael. Pero está perfecto eso y seguramente va a ser así. Lo que tenemos que hacer es levantar el nivel de la discusión. Entonces yo quiero que mejore San Martín. Y si juego y si pierdo, lo que te garantizo es que se van a preocupar de algunas cosas más... ...que de poner foquito por 150 millones, donde ya hay. Entonces es levantar la discusión, asignar recursos en otros lugares. Este Cayó piedra, la helada nos dejó tremendamente complicado en el tema rural... ...que es grande el tema rural nuestro... Y no se asignaron recursos. Entonces, Ahora, este, porque, ¿por qué? ¿Sabe? Porque eso es la provincia, porque eso es la nación. ¿Qué sé yo? Sabes que te, se Pero te escucha sí. y se te escucha entusiasmado con ir a buscar a buscar otra vez la intendencia. Es que yo me entusiasmo. Pero y, y, y pensaba en eso, ¿no? En cómo cómo catalizar ese, ese entusiasmo dentro de un frente que hoy todavía ni siquiera sabe cuál va a ser su candidato a intendente bueno, es el a problema. gobernador. Ese es el problema. Y por el otro lado decía bueno es lógico que se entusiasme tal vez con todo ese entusiasmo a participar de una lista que sí tiene ya un candidato a gobernador bueno, que ser. tal vez sea más, Pu puede más fuerte. Puede ser o no digo estamos hablando. Y hablando de cara a la sociedad, este, tranquilo, eh, claramente, yo lo decía, necesito un candidato que me entusiasme, Pensás no que... para participar y, y sacar tres votos. Y entonces ese, ese mapa que te, va, que te planteaba Agustina recién, con una estrategia del radicalismo de quizás volver a poner a ver en, en Junín, eh, con eh, tal vez pe perdiendo quizás Rivadavia en manos de un ex radical eh, como es Mansur. Digo, es radical, nada más bueno, que juega en otro juega lugar. Juega en otro lugar. Pero digo, el mapa, el mapa, ¿se puede modificar el mapa político de Mendoza? Porque tal vez, y nos decías al principio, otros intendentes puedan seguir mi, mi camino, ¿no? Si es que decidís jugar justamente con De Marchi. ¿El mapa político de Mendoza entonces se puede llegar a modificar? ¿Ves esa ese escenario futuro? Yo creo que sí, porque muchos dan por sentado que va a ganar Juan, va a ganar Pedro. Uh -huh. Yo no, porque creen, porque no hay. O sea, yo creo que no va a ser así. Porque bueno, lo pero que dije, estamos, está, lo, lo que, que pensamos así, yo por ejemplo pienso que Cambio Mendoza es el que más chances tiene de ganar, es porque vemos las encuestas y los últimos resultados y el, el sondeo que más o menos hacemos. Está ¿No bien? Es, eh, una ¿cierto? No no, es una posibilidad sea, cierta. No estoy digamos, hablando antojadiza. de que el radicalismo va, va a dejar de gobernar Mendoza. No, pero hay otra competencia. Como está la cosa ahora, digo, se le empieza a complicar en muchos lados. Claro, porque la por marchi. sus propios problemas, lo que sí, ustedes sí, contaban sí. al inicio del programa. ¿Lo ves a Demarchi como una segunda fuerza, digo, la unión mendocina? Yo veo el entusiasmo uh -huh. de Omar. Y veo que habla de futuro. Futuro uh -huh. partiendo, no un futuro lejano, del futuro que tenemos que construirlo entre todos. Y la apertura a convocar a todos, sin agredir a Juan, a uh -huh. Pedro, a María o a José. Esas eh, cosas son buenas, son las que se necesitan. Cerremos con las últimas, eh, así podemos aprovechar el, el tiempo que tenemos a Jorge Omar. Eh, Pablito, Hay una segunda discuta? función, o tercera, más allá de, de su experiencia y de su candidatura, que es el delegado de Trenes Argentinos. Hubo muchísima expectativa puesta uh -huh. en el tren de pasajeros. Le habían puesto plazo, decía. <coughs> sí, 28. A fines de abril... Bien, me ganó con la pregunta. ¿El 28 qué? El 28 llega... Yo no estoy manejando mm. la locomotora, ¿no? Sí. Está claro. Mm. También me lleno de preguntas y, Bien. bueno, colegas, ustedes me preguntaron y yo, obviamente, que tengo que dar respuesta. Uh -huh. eh, y dije, mira, vino el presidente, vino uno de los probables, posibles candidatos a presidente, varios ministros, se inauguró, que está bueno, este, estuvo el gobernador, que no creía y estuvo acompañando, uh -huh. el vicegobernador, estuvimos todos. Y se hablaba del 28 de abril. Uh -huh. Entonces yo pregunté, mira, preguntan y... Me dijeron el 28. el 28. Te estoy contando lo que me contaron. Este, o sea, el pero 28, todavía no se pueden los sacar. Los pasajes un... se van a vender con fecha 28. O sea, se podría sí, viajar. O sea, te estoy diciendo que me, lo que me dijeron uh -huh. es el 28. ¿Vas ¿Estamos? a seguir a cargo de esa área? Este, oh, Mira, yo elegiste. tuve muchos ofrecimientos. <ríe> o sea, en todo no. este tiempo que ustedes mencionan, me eligieron cuatro veces mis vecinos. Porque me eligieron? Porque no fueron 16 años todos corridos. Me exponía una elección y me acompañaron a la gente. Este, tuve en varios ofrecimientos De verdad uh -huh. Pero yo amo mi, mi lugar O sea no quiero hacer otra cosa No aspiro a otra cosa y quiero ayudar en mi lugar Y cuando me tocó irme Cuando perdí me corrí uh -huh. Y las veces que me crucé con el intendente traté de darle uh -huh. sugerencias sanas. Seguro. Yo amo eh, ese lugar y no, no aspiro a otra cosa. Yo no voy a ser candidato a ninguna otra cosa, no quiero ser no hago esto para ser diputado, concejal, no me interesa. Es solamente la precandidatura. No a sí, si no entendente. es eso estoy en, en otro lado, en mi casa, Está bro. bien, okay. Es claro. Bien. Yo y, tengo, perdón, ¿querías hacer una. La última, Dale. la última mía y cerrás vos si querés Juli, la ¿cuándo estará la definición? Y tiene que estar interesado porque si es el domingo no. estoy afuera. <risa> ya lo sé, pero estamos un poco ansiosos. Bueno, este, qué, es algo que depende? estamos trabajando en, entre varias amigos, compañeros, vecinos. He estado está haciendo consulta a actores de San Martín, de la sociedad, vinculada al mundo empresarial pequeño para que nos ayude, porque no es fácil lo que viene. Entonces vos necesitas sostener este, no solamente tus compañeros o en tu familia, que es lo fundamental y principal. Eh, estoy, haciendo consultas, estoy haciendo consultas que son sinceras, que uh -huh. las planteo con, y me están dando su opinión. Pablo, iba a preguntar de qué depende? Sí, de qué dependía eso. De, de, un poco lo dijo, pero depende más de vecinos que de militantes. O sea, ya no, ya no, Yo soy peronista y milito y ayudo. Este, y los peronistas no hace falta que yo diga esto, pero uh -huh. eso no, no, no cambia y vamos a estar. Mira, cortito, a estar. Eh, eh, Jorge. Cada vez que le preguntamos por la posibilidad de integrar este frente, nos habla de lo que es la figura de Omar de Marqui, de que lo ve entusiasmado, de que sí. le gusta. ¿Qué opina del equipo en general? ¿Hay otro, otra figura ahí adentro, como Difonso, como los legisladores que en su mano? Bueno, ¿Hay Jorge, alguien que diga, este también me gusta a mí? Está con Jorge Difonso, que también lo dije antes. Digo, el tren está acá, vuelve a Mendoza, porque trabajó Anabel Sagasti, mucho, Adolfo Bermejo, mucho, Jorge Difonso, mucho, y yo, ¿dónde está? Porque cuando yo entré a tren y pregunté, me dijeron, faltan 30, 40 años. Entonces, el trabajo de estos actores, y ahí va lo de Jorge Difonso. Este, y no era de mi partido, y estaba en cambio a Mendoza, y yo hablaba, Bien. decía eso, porque así fue. Última y parecida. ¿Y no tendría problema en integrar un frente con gente del PRO, como es hoy eh, la Unión Mendocina? Yo pienso en Mendoza. No, no, pero por si sí en... por no, ¿tiene no, problema? por eso, en... por eso te digo, o sea, este, yo soy peronista... Uh -huh. este, de los viejos, si querés, peronistas Como por ahí dijo Montacuto ayer este, no, no, no, no etiqueto uh -huh. Ni a uno ni a otro este, Digo, che, ¿quién me entusiasma? ¿Y quién yeah. con quién me contagio? Yeah. No vamos. tiene drama entonces sí. Ahí vamos eh...